Hola, bienvenidos a la Sala Mauri del Museo Picasso, donde presentamos una exposición del joven artista holandés Marein van Krey. La obra de Marein van Krey eh, me parece muy muy adecuada para presentarlo aquí en el museo, porque se basa en una recerca muy profundizada de la obra de Pablo Picasso. Más o menos la técnica que utiliza marín Van Kray es coger mmm, detalles o fragmentos de cuadros de Pablo Picasso, un poco como si tuviera un zoom en, de una cámara y coge como un fragmento un trozo de una un cierta pintura. Entonces, lo que hace el artista después es repetir este fragmento, este detalle de la obra de Picasso, y lo repite y repite otra y otra vez, a veces 100 veces, a veces 200 veces, a veces 300 veces. Parece como si el artista está buscando qué es el secreto de esto, lo que dice la gente: ah, la mano del artista, la famosa mano del artista de Pablo Picasso. Y el artista es como si copiando al maestro está en una búsqueda de intentar copiar, copiando, imitar o adquirir él mismo este toque mágico que poseía el gran maestro Pablo Picasso.